Deja un buen like en el vídeo si quieres ser tú uno de los ganadores del pase de batalla gratuito de la temporada número 3. Estamos regalando skins cada día en la Neox Army. Así que si quieres ser uno de los ganadores de esas skins gratuitas, asegúrate de estar suscrito al canal y de activar la campanita. Amigos, es más, si ahora os suscribís, puede que tú seas el suscriptor 400.000 del canal y ¡uh! Eso realmente estaría muy chido Chicos, nos encontramos justo a la espera Ahora mismo todos los jugadores de la temporada número 3 Y es más, también estamos hypeados por las próximas actualizaciones Así que chicos, tenemos nueva información Nuevos desafíos filtrados Y además chicos, recompensas gratuitas para todo el mundo ¿Queréis saber de qué se trata? Pues no os perdáis nada de este vídeo porque empezamos Vale, ya está grabando, ¿no? ¡Familia! Amigos, ¿cómo estáis? Hoy en la intro quiero enseñaros algo que me ha llegado a mi casa en forma de paquete. Ay, ¡Oh, ¡Cómo pesa, loco! ¡Oh! Vale, familia, ya me ha llegado el paquete de Cool Mood. Como bien estáis viendo la marca del gran ordenador nuevo que tengo para motherfucking streamear. Y aparte, chicos, para mejorar la calidad del canal. Así que, chicos, esto realmente es gracias a vosotros. Chicos, de verdad, de corazón, os lo agradezco muchísimo. Y si os gustan los vídeos, código Mr.Deneox en la tienda porque esto <risa> hay que recuperar este dinero, chicos. <risa> bueno, nos dejamos de tonterías y empezamos el unboxing. <risa> Así se abren las cajas en mi barrio, hermano. pues acabáis de ver el pedazo de ordenador que nos hemos comprado gracias a todo el apoyo de la Neox Army y gracias a ti. Dejarme 30 segundos para todos aquellos que estéis interesados en este ordenador, en recomendaros la página de Coolmod que la tenéis debajo en la descripción para echarle un ojo, tienen los mejores ordenadores de todo el mercado y además un servicio, chicos, excelente. Chicos, de la misma manera me gustaría agradecerles sobre todo y más que a nadie a Antec, la marca que estáis viendo Justo aquí en la refrigeración Y gracias a ellos chicos Tenemos ahora mismo de lo mejor En componentes como la refrigeración la fuente y esta preciosa caja. Así que chicos, Antec también lo tenéis debajo de la descripción. Echarle un ojo a esas dos páginas webs que actualmente, chicos, son de lo mejor que os vais a encontrar. Así que familia, antes de despedirnos de esta motherfucking intro, quiero deciros muchísimas gracias a todos y a cada uno de vosotros porque esto sin vosotros no hubiera sido posible. ¡Os quiero muchísimo, cabrones! Así que familia, me dejo ya de tonterías. Tenéis mis redes sociales ahora mismo, justo ahí. Podéis seguirme, pero sin el código MrDneox en la tienda no se puede empezar este vídeo. Así que... <risa> ¡Pon el puto código, hermano! ¡Chao! Así que volviendo otra vez a el vídeo en sí, sabemos que la actualización nueva de Fortnite 12.60 Podría estar llegando justo mañana dentro del juego Una actualización que nos va a llenar más de información todavía acerca del Doomsday del evento final de esta temporada Y de además nuevos desafíos y recompensas de esta propia temporada Así que chicos empezamos con Hugo, la skin que ha llegado justo a la tienda de Fortnite ¿Hugo tiene alguna relación con el tiburón de la isla de Fortnite? Parece ser que Hugo es el prisionero que está... Siendo amarrado en la nueva ubicación de el tiburón Y es que esta skin realmente es una de las más locas del juego Porque trae en sí mismo dentro de la skin un emote alocado Un emote realmente de los mejores que existen en Fortnite Y eso vale mucho la pena Pero podemos hablar de Hugo en el siguiente vídeo Porque vamos a empezar ya con los desafíos y las recompensas Vámonos directamente a la sala de los agentes en el Battle Royale que tenemos ahora mismo en Fortnite Y atender muy muy atentamente porque para este desafío se necesita saber más o menos cómo hacerlo Ya que es un desafío oculto y no todo el mundo ha podido completarlo Chicos, mirad y fijaros atentamente. Así que vamos a tener que dirigirnos a la sala de brutos y vamos a tener que dar clic encima de diferentes ubicaciones de la sala para que suceda algo realmente llamativo. Así que primero damos clic en esta, luego damos clic en esta, luego damos clic en esta y finalmente esta que estáis viendo aquí. Después de eso vais a ver cómo algo está sucediendo con el agente banano escondido en esa sala de Brutus Para el siguiente de los desafíos tenemos que dirigirnos a la sala de Midas Y dirigirnos hacia la derecha de la sala donde está la mesita de noche o el armario como queráis llamarlo Veis que justo encima de la mesita hay una caja musical ¿verdad? Así que haremos clic una vez Esperaremos un momento, volveremos a darle clic otra vez, volveremos a esperar y volveremos a darle otra vez clic a la caja musical. Veréis que notas musicales aparecen de la máquina musical que estáis viendo en pantalla y de repente el agente Pili aparecerá también en un lugar oculto de la sala espiándonos. Para el desafío final de estos que os estoy mostrando tenemos que ir a la sala de la agente Miaúsculos. Y veréis que hay un gatito muy mono encima de uno de los juguetes de miausculas. Tendremos que ir haciendo clic encima de este Nuevo objeto hasta que se Caiga al suelo Boom, Ya tenemos los desafíos Completados, la recompensa que vamos A obtener va a ser la tarjeta De la gente banano y eso No lo tiene todo el mundo Así que chicos, espero que os haya gustado Muchísimo ese set de desafíos Pero tranquilos que tenemos todavía Más recompensas y más desafíos Para vosotros de manera gratuita Ahora nos dirigimos al juego directamente Online para ver y completar los siguientes desafíos Realmente confío en que la mayoría de todos vosotros que estáis viendo este vídeo No hayáis completado todos estos desafíos Porque realmente son desafíos que se han escondido bastante A propósito por eso Así que chicos, si no los habéis visto en otro vídeo Muy probablemente podréis completarlos todos solo con este vídeo Pero no os preocupéis chicos y chicas Porque os prometo que los siguientes desafíos que vais a ver Son los más sencillos que podéis encontraros en el juego y de manera totalmente gratis, eso es realmente increíble. Así que nos dirigimos justo a la ubicación que estáis viendo en pantalla para observar la guerra que se ha montado entre el bando Osito y el bando Nomo. Por cierto, la Neox Army, ¿de qué bando es? ¿Sois más del bando Osito? ¡O del bando gnomo! ¡Viva los gnomos, hermanos! Pues bien, chicos, aquí se esconde el próximo desafío oculto de esta temporada. Así que lo único que deberemos hacer es acercarnos a un bando y a otro para frenar el fuego. Porque, chicos, esto se está poniendo muy peligroso, hermano. Una vez completado dicho desafío, obtendremos de manera gratuita una recompensa que nos otorgará experiencia para subir de niveles. Quizás es uno de los desafíos con menos recompensa, lo sé, pero chicos, es un desafío muy gracioso porque esa guerra entre osos y gnomos es demasiado hermosa, tío. Así que chicos, ya directamente nos dirigimos hacia el siguiente de los desafíos ocultos dentro de esta temporada... Así que vámonos directamente hacia la próxima ubicación para que podamos completarlos. Así que chicos no os preocupéis porque además los desafíos que os estoy mostrando están realmente uno muy muy cerca del otro. Así que no dependeréis de jugar varias partidas para completarlos sino que en una propia partida podremos completar todos estos desafíos. Y es que parece que no, pero hay dos desafíos secretos dentro de esta pequeña habitación que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que por cierto esta habitación también escondía algún que otro misterio hace bastante tiempo. Pues bien chicos, en primer lugar deberemos bajar hacia justo la planta baja de esta casa, en concreto... Para completar esos desafíos y obtener esas recompensas Así que tenéis aquí el primero de los desafíos que podéis completar Si no lo habéis hecho todavía podéis ir a hacerlo Y justo este desafío lo completé un poquito antes en esta propia temporada El siguiente de los desafíos se esconde justo aquí Donde podréis ver a el gnomo encarcelado Así que necesitaremos salvar a los gnomos y a los ositos. Pero no estoy seguro de si este desafío todavía sigue en pie o ya ha sido quitado del juego. Esperemos que no, pero de todas maneras podéis comentármelo debajo en los comentarios. Y es que chicos, a veces hay que completar uno de esos desafíos para que te aparezca el otro Así que comprobar que si no están uno de esos desafíos Tendréis que ir primero a completar el otro Para que se desbloqueen los desafíos y podáis completarlos Porque yo personalmente ya los tenía completados Así que chicos, esa es la manera la cual podréis ver que sí que están esos desafíos Pero realmente no conozco cuál es el orden para completarlos Así que chicos, espero de corazón que os haya servido muchísimo Y que esos nuevos desafíos os hayan otorgado recompensas muy golosas Chicos de corazón, os quiero muchísimo, os quiero dar las gracias de nuevo Porque sois lo mejor de lo mejor Os lo agradezco de corazón Y espero veros a todos en el próximo vídeo Un besito a todos y... No te olvides de dejar un like ¡Chao!